me flipa esta canción, porque o sea, me encanta ver como de dónde empezó y dónde ha terminado porque eh, la compuse en mi casa de Pamplona, con un teclado que suena a lata, que es horrible empecé a escribir la letra como bastante rápido y tal, fue como hay, hay muchas canciones que es como que hay algunas que cuestan mucho de escribir, porque tienes como que pensarte súper bien lo que quieres decir pero hay otras que son como vomitadas entre comillas, o sea, es como que me salió toda la letra de golpe, no sé no sé, y... Y entonces la compuse con el piano y me junté con Pional, que es maravilloso, que es el productor de la canción, y, y también le conté como todo... todo todas mis referencias, como todos los sonidos que quería que estuviesen, estuvimos ahí un montón de horas en el estudio, y me acuerdo que fui como a las 10 de la mañana y salimos como, a, no, a la, no, bueno no sé a qué hora llegamos a la mañana, pero vaya, que salimos como a la una y media de la noche, en plan mimándolo un montón, yendo pasito a pasito con cada capa de, de sonidos, o sea, buscando cada cosa súper concreta, hay un montón de detalles en esa canción de sonido que si te fijas, o sea, en plan hay un sonido de una puerta, hay sonidos como de cadenas, hay sonidos, muchísimos recursos vocales, en plan de respiraciones, de demás cosas que, que en realidad luego con, el, con empastado todo en, en la producción no se llegan a apreciar del todo pero son detalles que además son súper divertidos, o sea en plan hay unos coros al final que somos eh, Mike, que, bueno que Pional, se llama Mike y yo cantando en plan primero cerca del micro luego nos íbamos alejando y así como 10 tomas en plan y suena súper guay porque es como un coro súper potente eh, luego haciendo palmadas, chasquidos, o sea de todo fue súper divertida de hacer Gata Negra también y mmm, Gata Negra, eh, habla un poco como de como de la sensación de, de decir, vale, o sea, como que te estás quedando un poco conmigo, pero no me llega a doler, o sea, en plan, no me llega a doler y de hecho es como que me divierte la situación un poco, ¿sabes? O sea, es como estás en ese punto de, de, de estar pasándotelo bien con una situación que es un poco tira y afloja, básicamente.